Hola, en este vídeo vamos a estudiar cómo se calculan las bases de cotización cuando éstas superan las bases y topes máximos correspondientes al trabajador. En esta ocasión tenemos el ejemplo de Roberto, es ingeniero naval, pertenece al grupo 1 y tiene un salario base de 3.500 euros, una antigüedad de 350, incentivos 200 y recibe tres pagas extraordinarias de salario base más antigüedad. Empecemos con la base de cotización por contingencias comunes. Su retribución va a ser los 3.500 de salario base más 350 de la antigüedad y 200 de incentivos. Total, 4.050. El prorateo tenía tres pagas estas de salario base más antigüedad, con lo cual pongo 3.500 más 350 de la antigüedad, me da 3.850. Esos 3.850 los multiplicamos por 3 puesto que son las pagas esas que recibe en el año. 11.550 nos da. Esa cantidad de 11.550 la dividimos entre 12 para a los 12 meses del año y nos da 962,50. Bien, esto nos da un total sumando la retribución y el prorrateo, un total de 5.012,50, sumando 4.050 más 962,50. Nos vamos a la tabla y vemos que la base máxima para este, para este grupo de cotización, que es el grupo 1, nos da 3.606. Con lo cual tenemos que tu, utilizar esta cantidad de 3.606 para hallar las cotizaciones y no la que le ha dado a su, al trabajador. Repito, tenemos que utilizar para hallar todas las cuotas y las cotizaciones la cantidad de 3.606, puesto que es la base máxima de su grupo de cotización. La base cotidiana de profesionales será la misma al no realizar, Roberto, horas extraordinarias. Y con esto veréis que es muy sencillo cuando la base máxima coincide con la que nos viene en las tablas. Seguiremos con otros vídeos y otros ejemplos. Nos vemos en la plataforma.